Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estáis? Soy Max Gaming. Estamos en este WRC, en este WRC8 y bueno, aquí estamos, chicos, después del pedazo rally que hicimos después del rally que hicimos en Córcega, después de esa etapa de 14 minutos enorme y bueno, bastante complicada, como ya veis con los tramos cortos, con los barrancos, un poco de todo. Y, y bueno pues vamos a seguir como dijimos con el rally de chile que es bastante bueno pues igualmente o oh, hay que hacer la prueba de mantenimiento vale chicos y ya pues vale, vamos, vamos a ver, a ver el, chicos, grabando, o sea, ahora si está grabando sí. vale. vale tenemos que hacer os haces, vale vamos a hacer hace, a ver si están todos vale el único que está aquí que está cansado es director financiero Soto meteorólogo y luego pues nada Matilda Raymond que es griega los únicas que están casados los demás no vale pues vamos a la prueba a esa prueba de mantenimiento chicos donde la barra de la barra del coche esta barrita esta barrita verde se nos subirá vamos allá y vamos a empezar pues con la esa prueba de mantenimiento que nos va a decir las piezas nuevas para este nuevo rally y los eventos ya iremos viendo y bueno ahora mirar los objetivos a ver qué pasa a ver cuáles eran pero vamos creo que eran no uno de ellos me parece que era no gastar más de tal dinero en los rallies y luego el otro era hoy eh... como era el otro no no utilizan neumático duro pero creo que es otro claro qué tal A ver qué tal me va, y estamos con este Citroën, con este Citroën WRT, y bueno, pues vamos allá, a ver qué, qué piezas tenemos. nos cambia las piezas y nos ayuda muchísimo por pues, si para las piezas que tenemos rotas las que no están las que están gravemente pues eso eh, tocadas las que no es es bastante es, ayuda bastante este evento a la hora de bueno pues de rendimiento y bueno pues vemos la etapa que es enorme tipo en Chile en Chile son así las etapas de enormes aunque son más abiertas más anchas pero si nos damos cuenta de, de cómo son las etapas en Chile Vamos ahí. esta prueba casi la puedo hacer fuera de cámara porque no me no nada en ella que se refleje como que haga buen tiempo o lo que sea o que nos cambia las piezas no se ve, eso se ve después en el rally o lo que es aquí y bueno no pasa nada tampoco no hay mucha diferencia y os digo, iba a ser esto chicos pero como me sale ya sabéis la barra de al lado cuando conduzco pienso que me va a distraer y como, por, porque había mucha velocidad entonces no voy a hacer directo chicos, prefiero hacerme vídeos de una hora que hacer directo ¿No En posts? pues sí, porque esa barra pues no nos molesta tanto voy más. es un poco más pausado, voy más tranquilo, pero ahora lo que la barra pues no la necesito chicos así que voy a hacerme vídeos, aunque sea de una hora y así pues todo lo hacemos mejor chicos no nos falta nada nos falta mucho y bueno ya hasta el viernes pues no haremos otro vídeo vale lo subiremos los fines de semana igual que los directos y pues lo subiré tres días por la noche lo subiré por la noche los lunes por la noche los sábados y los domingos tres días como siempre como todos los juegos que he hecho Vale, pues perfecto, chicos. Ahora nos sube todo. Y genial. Ahí subimos la experiencia. Más 273. El estado del coche se nos recupera por. Lo recuperamos más 72. Más 72 de daño. Recuperamos el estado del coche. Y bueno, pues ya está preparado para la siguiente etapa. Vale, chicos. Vale, ahora voy a ver los eventos, que no me acuerdo Digo los objetivos El de corto y medio plazo Y a ver qué tal Vale, aquí estamos Vale, voy a ver qué pasa Y rally, ah, rally de Chile me viene ya Vale, me viene ya chicos Vale, voy a ver los objetivos, vale Ah, vale, o sea que puedo perfectamente A ver qué carreras tengo Prueba de constructor, hombre, no me vendría mal Y condiciones extremas tampoco, ¿qué puedo hacer? Prueba de constructor ¡Hombre! A ver Lo que es aquí en objetivo Perdón Estoy bien Pues yo creo que voy a hacer lo otro Voy a hacer las condiciones extremas, chicos Y hacemos nuestro rally de Chile, ¿vale? vale que es en... esta es la etapa más difícil que hay de Italia que me he enfrentado, Montidiala y es una... es como una... es decir, empiezas y es como una pendiente la veis aquí que va bajando y es a mucha velocidad y es que si llueve, imaginaos que cuesta con clima seco, imaginaos lloviendo nos una leche y vamos pues con nuestro coche, que luego es una etapa enormemente difícil vale, cuatro, aquí tenemos tocada la cinco, dirección, la suspensión chicos los neumáticos y los frenos así que es esto es mmm, uf, la, esto es lo más grave que nos podemos enfrentar en, en el rally de Italia orquilla, que ya lo derecha, hemos pasado si la tenemos, fondo, pero me da pequeño. que no lo vamos a hacer vamos a hacer rally de a derecha, cuatro, de 3. Cataluña que es a lo que más se puede semejar esta a derecha, etapa, corta y solo en una, porque, porque en el medio. rally de España siempre suele ser un asfalto A derecha no sé. cinco, izquierda, a... ¿Veis lo difícil que es, chicos? Es que es súper difícil Esta a derecha, etapa fondo sobre cima, Cuidado, derecha 3 sin corte, sigue al medio, 30. Freno fuerte para izquierda 2, muy estrecha y derecha Epa. 2, media, 50. Uff, que tengo cuidado aquí, eh, chicos. A ver. Izquierda 3 abierta vale, y derecha bajada. 1, abierta, 30. Hostia, me doy ahí. Vale, la rueda derecha la tenemos tocada, rojo. Horquilla izquierda abierta. Vale, E 3 No pasa nada. A ver ahí. Perfecto. E izquierda, tres sobre cima, adereza, cuatro. Perfecto, vale. Y cima, Estamos cinco. bajando. Esto es lo e que estaría en nuestro coche en el de peor tierra. de los casos, ¿eh? Que lo hemos hecho, adereza de hecho, a tres, media, en... No... Lo hemos adereza hecho. Tres, yo tengo penalización. Lo hemos hecho... Ahora en Corsea este es el peor de los casos que nos ha podido ocurrir, ¿eh? pero de lejos. Vale, estamos. Perfecto. Vale, pues ahí la pasamos chicos, sin problema. Vale, ahí ganamos. Se nos va un poquito ahí, vale. Vale, pues nada, ganamos 8.081 de dólar... 8 dólares. 8.081 dólares. Ahora tenemos 38.341 y subimos de experiencia al nivel 22. Nos han dado 176 más de experiencia, tenemos menos 10 de daño y uno de moral. Más uno de moral, perfecto. Y bueno, pues vamos a Rally de Chile, a ver qué pasa. Vale, nos dice algo aquí. Ah, no, no sé qué quería decir. Vale, pues empezamos Chile, chicos. Vamos allá. Chile es abrasivo, bastante abrasivo, ¿eh? son temperaturas altas. Mm, raramente suele haber lluvia. Vale, chicos, pues ya estamos. En el I Kai, que es la que es la, así, la etapa menos dura. Y, la, y tenemos otra chicos Del Puma al revés Al revés, que es 21 kilómetros otra vez chicos Con uno Madre mía, esto es una locura Y la segunda, eh Vale, pues la haré por vídeos chiquititos chicos No creo que me dé tiempo a mucho Porque Mañana trabajo chicos Me voy a hacer creo La larga, que es la peor Y ya las otras dos pues hago otro vídeo Otro día y lo dejo ahí Vale y sigo mañana, por ejemplo, ¿vale? Cuando venga. Si no, ya veré cómo se me da. Si no, ahora veo cómo se me da. Vale, pues ya estoy en el service. Estamos en Dirkai. Duro de grava, ¿vale? No puedo elegir duros. neumáticos duros. No puedo hacerlo. Y necesito... Blando. Blandos de grava, eso es. Para no... Tocar los objetivos Vale, chicos, pues aquí estamos Sería tarde-noche Sería mucha lluvia, mira Al final creí que, iba, que no iba a llover Pues sí Y luego la del Puma, chicos, es de noche Madre mía, chicos Esta va a ser Pues tengo que hacérmela De noche y cielo despejado Pues vamos allá, chicos Vamos con Lirkay, que es muy cortita Que va a estar lloviendo Y bueno, aquí también hay que tener cuidado. También no he dicho con los montículos porque son. Eh, son. Hostia, hacen dar mucho salto. Te brinca mucho el coche y hay que tener cuidado ahí. Así, así que bueno, pues. Tener mucho cuidado ahí, por pues, se te puede ir el coche y ya está. Eso es Chile. Así que empezamos, rally y espero que os guste, vamos allá con esta primera etapa llamada sky Vale muy bien pues ahí vamos chicos vamos para allá esta es muy cortita ya lo veis al final hace sol para que veis cómo falla Ten la meteorología cuenta. con más que pillo a gente eh, preparada no lo consigo eh. la meteorología corta, no cierta ¿eh, tío Wow, Perfecto, vamos. Y la otra seguramente... A no izquierda no sí. No, de noche sí. A la izquierda 4, no media sí, que 50. Ahí está, vale. Aquí podemos correr. A la sí no izquierda 2 abierta. A izquierda 4, corta. A la 2 abierta. Bien. ¿Ves qué coneja es que un poco solo? Sigue bueno, al medio, salto vale, sobre seguimos, cima, ¿sí? 50. Pasa? Seguimos. Recuperamos. Izquierda 4, corte pequeño. 50, bache. Listo el salto. Se que Izquierda 4, a derecha 4 e izquierda 4. Mucho bache. Es un rally de mucho bache. A derecha 4, abierta, larga y se cierra 3. Sube. Perfecto, salgamos verde, chicos. Muy bien. Y derecha 5 acima. Sigue al medio y derecha 4 larga sigue fuera 30 izquierda 5 sobre bache e izquierda 3 media bache sigue a cuidado izquierda a fondo larga bache si viene la pelota que esa guía ahí freno fuerte recto izquierda el rápido porque cuidado aquí hay que tener mucho cuidado aquí. Cuidado, cima, cruce vamos derecha bien, 3 ahora. sigue. A izquierda 4 sigue sobresalto, 30. Vale, ahí está. Un momentito chicos. Vale, yo caí. Muy bien. Apagamos aquí. Vale, ahí vamos. Maces a izquierda 4 larga sobre cima. Estamos apagando unas cositas. Seguimos, ya hemos hecho segunda verde, genial. Cuidado, derecha 2 media, se cierra sin corte. A izquierda 3, a derecha 3. Dijiros a izquierda, a fondo, media sobresalto, sigue al medio. Y derecha 4, 30. Pues derecha 4, a izquierda 1. Esos saltitos saltito retiro. Izquierda 4, 30. Vale, vamos por aquí, ahí está. Y derecha 4, se cierra 1, nada de corte. A izquierda 4, se cierra sin corte, a derecha 3, corte pequeño. A izquierda 3, media, 30. Vale, está la tercera, muy bien. Derecha 4, sobrecima, 80, pases. Nos viene ahora la duda, chicos, casi pues 21 kilómetros. Cuidado, niña. freno para izquierda 2, y horquilla derecha. Bases izquierda, 4 abierta Vale, está lado. Sigue al medio salto, Tope para 10. abajo Podemos darla a tope Freno recto a derecha sin corte 100 bases bien. Izquierda a fondo sobre base 100 bases Derecha 6, 50 derecha 5, silla al medio, asalto sobre cima. Y derecha 4, asaltos sobre ahí. y cima. A a a sobre cima. sobre cima. sobre cima. al medio. Lluvia. Y giros, baches para meta. Aquí está la lluvia, chicos, sí. Pues sí, la lluvia, sí. wow. tope chicos Uf. vale 4 horas con 6 minutos con 976 segundos ahí vamos la tapa salido una <risa> salida que está ahí Vale, chicos, pues ahí está. Seguimos. Y nos vamos a la Dura, a Puma. Vamos allá. Esa es la etapa enorme. 21 kilómetros. No es la primera que hacemos y la hicimos en Monte Carlo. Y bueno, a ver qué tal nos va. Hay que estar... Es buena, porque estar atentos también. Porque muchos de los elementos del, de, vamos, del rally con una mala pasada y más con tanto kilómetro. Tanto kilometraje. Ahí está chicos de noche. Y encima lluvioso creo. Madre mía. Uf. Lo peor esto, chicos. vale pues a ver qué tal nos va chicos ahora vemos nosotros qué, qué tal vale. un momentito un momentito chicos que mire una cosa un momento vale un momentito ahí no tengo yo Vale, pues vamos a empezar, chicos, esta etapa durísima, llamada el Puma. Vamos allá, chicos. Desearme suerte. Izquierda 6 baches, sobre cima, se cierra 5 largas. ¿Qué tal nos va? Hombre, no tendríamos que tener a mucho problema tres, porque 50. esto es ancho. Pero ya os digo de noche, con lluvia... Oye, ¿Qué tal nos va? Cima izquierda con fondo 150 baches que tener cuidado de no dañar el vehículo en ninguno de los caos Cuidado, derecha, fondo, de casos, izquierda, sí. 3, se cierra sobre cima. Vale, a derecha, 3 andamos, y salto, izquierda, 6, se cierra Oh, vale, hay que tener más cuidado ahí eh. De momento vamos, venga, vamos chicos, vamos, vamos Izquierda, 5, media, a izquierda, 4, media, media, sobre baches orillas no porque podemos pillar algo ahí Para cima, izquierda, 4, 5 Todo el recto, ahí, Y derecha 5 e izquierda 5 corta sobre cima, 30 Perfecto, salvo Freno para recto a derecha, se estrecha y cruce, 30 Vale Izquierda 4 por puerta abierta, 100 Vale, puerta a izquierda 3 se cierra 30 Derecha 4 se cierra a izquierda 3 Y recto a derecha y cruce 50 no más dura, Izquierda 5 corta y derecha 5 paches vale, Y derecha a fondo genial. se cierra muy larga paches Izquierda 6, corta, mí, a 4, a izquierda, izquierda 6 corta, freno a derecha 4, se cierra a izquierda 6 kilómetros así Y bache a derecha 5, a bache y Izquierda 5 larga, bache 50 no, no, no. Izquierda 4 corta y derecha a fondo, 50 No, no, no Izquierda 6, se cierra, a derecha 6 la ¿Es que no dañe A recto, a izquierda en cruce, 30 Está perfecto. Izquierda a fondo, se estrecha, baches a derecha, a fondo muy larga, se cierra 5, muy estrecha de Izquierda 3, corta, a derecha 3, se cierra, 200 sobre baches Ajá. Derecha a fondo, 200 sobre bache Cuidado, sigue al medio sobre cima, a izquierda 4, media, abierta, larga Vale, la una verde, chicos, perfecta A izquierda 4, corta, sobre cima, a derecha 6, corta Larga Cuidado, cima a izquierda 6 Avance a derecha 5 no. Y freno fuerte, izquierda 3, larga se cierra 50 Sigue al medio a izquierda a fondo sobre cima, a derecha a fondo, se cierra 5, fache 80. Para cuidado, salto a izquierda 5 bueno, e me izquierda a fondo a punta base. Trasera, cuidado. Ahí, ahí. Derecha 4, o sea, media. Vital. A izquierda 5, corta, freno, a horquilla derecha. Izquierda 5, corta, sobre cima, a derecha 5, corta, 100, bache tengo ahí chicos la... la penalización cima, Izquierda 4, se cierra, a derecha 4, larga A Izquierda 4, corta, 80 Izquierda 3, se cierra, 50 Freno para recto a izquierda en cruce a derecha a fondo. A izquierda a fondo, 50. Cima a izquierda a fondo. e izquierda 3, media sin corte. Y derecha a fondo a sobre cima. Y derecha 4, se estrecha, se cierra, corta, corte pequeño. Y derecha 4, a izquierda 4, corta, a derecha 3. Ay, chicos. Es un mal que a izquierda 4, abierta. A derecha 3, sin cortes estrecha a izquierda 5. E izquierda a fondo. Cuídate. Y sigue al medio sobre cima. Y peligro, cima a izquierda 4. Y derecha 3. Tito. Acima, a izquierda 3 abierta Yo no puedo parar, y derecha 3 abierta corta sobre cima a izquierda 5 contra pelante izquierda 5 se cierra a derecha 4 se estrecha sin corte 30 izquierda 4 a derecha a fondo se cierra 3 corta a izquierda 2 y derecha 3 sigue las a Izquierda 2 a derecha a fondo sobre cima A derecha 3 se cierra corta 30 Y derecha 4 sigue izquierda 3 sigue fuera A derecha a fondo derecha a fondo sobre cima 30 izquierda 3 y cima. a izquierda a fondo y cuidado derecha 3 sin corte a freno recto a izquierda en cruce para cima baches a izquierda 5 largas izquierda 30 Cuidado. Derecha uno y cruce sin corte. Con las ruedas se está haciendo muy tocadas, chicos en este rally. Os digo que cinco, sin corta, este, tres, es una Es una grava muy agresiva. Atención a esto mucho. Cuidado, freno fuerte para cima, recto a derecha sin corte, e izquierda a fondo sigue al medio sobre cima. Bien. El que me iba ahí. Me iba, chicos ahí. Y bache a derecha 6 sigue a izquierda 5 Y cima a derecha 4 e izquierda 4 corta Y derecha 4 corta y cima a izquierda 5 se cierra E izquierda 5 a izquierda 5 corta abierta bache A izquierda 3 Atereza 4 se cierra, corta, a izquierda, a fondo, se cierra. derecha 6, corte pequeño, sobre cima, a izquierda, a fondo. Y sigue al medio para salto, sobre cima, a izquierda, 6, 50, faches. a freno fuerte, para izquierda, 3, se cierra. Vale, tenemos tocada y derecha y con la, de, la derecha. En y derecha estado seis, grave, que 80, saltar, eh. Vamos viendo un momento. izquierda. Esto es para la final. Las dos tocadas... Cuidado que nada se puede estar Giro sobre cima y derecha a fondo 100 paches Uy vale. sí, que había salto ahí Izquierda ya. a fondo y derecha 4 mm. Se cierra cien sacha Y cuidado De Izquierda 5 sigue derecha mm. para cima Izquierda a fondo sin corte 50 Izquierda 6, corta, 200 Tapadura ahí, vamos De aumentar Derecha 5, corta sobre cima, 50 Freno para recto a izquierda, 150 No pasa nada, tiramos Y una tope, vamos chicos, gran a tope Cuidado, gran a derecha 5, sube, se cierra roja, jo, que pena chicos y izquierda Ay. A derecha, 120 paches Cuidado, cima, izquierda, 3 Todas las ruedas están tocadas, 3, chicos Delanteras, traseras A izquierda, 3, corta A derecha, 4, media, sigue Bendito árbol, chicos Ahí Vale, están tocadísimas, así hay que tener cuidado, mucho cuidado ahora, chicos. Eh? Que no jodan, dos media, abierta, sin corte. Bueno, cuidado, ¿no? ¿eh, cuidado, derecha cinco sigue, se cierra uno corta, 30. Vale, vale, no pasa nada. giramos ahí. Izquierda 4 corta, a ver, 50. No podemos arreglar nada, estamos parpadeando. Un rojos, derecha, cuidado, dirigidos a ahora. izquierda 4 se cierra, 2 corta. A derecha 3, a izquierda 3 se cierra. Sí. A derecha 5, abierta, muy larga, pates 30. Sigue sobre bache a izquierda 480 cuidado, cuidado. No, no, no, no Recto a derecha sin corte en cruce 80 Izquierda a fondo baches para derecha a fondo baches Vale, verde chicos, muy bien, muy bien 3 corta, a derecha 3 sigue No me he jodido chicos, a ver aquí Y derecha a fondo sobresalto. salto Vamos, Y llegamos. cuidado, izquierda a fondo se cierra, 4 se larga Acima a izquierda 5 Estoy con los árboles que está la peor parte, duda E izquierda 3 corta, 50 Cuidado. Izquierda 5 larga se cierra vale, vale. A derecha sí, 4 bien. sobre cima dos árboles aquí, a izquierda no. 4, sobre cima, a derecha 4 50 estamos críticos ahora pues muy 4 críticos volta. y salto sobre cima a izquierda a fondo a izquierda 5 frenos de cierra 2, sigue, a derecha 4 a, a derecha 3, 5, corte, a izquierda 4 30 sí, sí, sí, sí, sí, más de j de ahora Cima, derecha 4, larga 4 corta a izquierda 4 a freno izquierda 3 media sin corte no la meta chicos no para recto a derecha sin corte en cruce a izquierda a fondo a derecha 5 se cierra 3 media sin corte 80 para meta hasta la meta chicos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos, vamos chicos ah. incluso con penalización 14 horas 34 minutos y 25 segundos chicos esto es una bestialidad sido sí, una locura hacerlo casi todo bien chicos todo bien Wow No se ve mucho así que la voy a quitar porque es de noche 18 minutos de penalización, qué pena chicos Ahí hemos acumulado ya 18 horas con 41 minutos Vamos muy bien en este rally de Chile Empezamos muy bien estas dos etapas Y bueno, pues vamos al service y, y ya está Vale, chicos, pues nada, yo creo que lo vas a dejar... Vale, pues vamos a reparar por aquí, ¿vale? Alguna cosita, vamos a reparar el motor, a ver cómo está Vale, lo que más toca hasta es el motor con un 64% Los neumáticos... neumáticos dónde están? Carrocería, vale Bueno, los neumáticos no están Vale, bueno, pues los os decía que se llevaban la, la pena, la palma la damos automático Nos va a reparar todo, chicos, pues para que no se exceda Vale, bueno, pues vamos ahí Nicolás, ya... Chicos, vamos de a estas dos primeras, etapas, de, la primera jornada con San Nicolás, Que fue bastante, ¿vale? ya lo he visto, y bastante fuerte sí, Y bueno, pues vamos con San Nicolás Luego ya la Power Stage, que es la última y bueno, aquí tenemos 6 kilómetros con 28, es muy poquito, pero es bastante... Es decir, es intensa, ¿vale, chicos? Así que bueno, espero que os guste y vamos allá, vamos a jugarla. Vale, ahí estamos chicos, a ver, vas a salir. Ahí estamos, empezamos San Nicolás, esta maravillosa etapa. Ahí vamos, vamos Bien, izquierda, allá. Izquierda, 6 sobre cima, 150 bases. San Nicolas encontramos bastante alto, ¿eh? Vamos bases. a poder correr bastante, ¿eh? Ya lo veis. Izquierda 6 se estrecha e izquierda 5, corta. Y derecha 4 se cierra. 30. Sobre cima para 50 baches y sí, derecha si 5, me... freno. Ahí. No sé si me sí, vale Izquierda 5, 30. E izquierda a fondo, a derecha 4, a giro. A izquierda 3, abierta, larga, 50. Perfecto. Ah, estaba ahí rápido y ahí ya derecha sacamos de verde, genial. 50. Derecha 5, sigue, se cierra. Y derecha 5 a cima, sigue al medio. E izquierda 4 corta. Y derecha 4 a izquierda 3. Y derecha 5 a izquierda a fondo. Y freno fuerte sobre cima. Para recto a izquierda en cruce a cima, 80 pases. Me gusta el sonido de hace el coche. Uh, uh, cinco, y sonido del coche Cuidado, derecha 5, corta y derecha 2, baches A izquierda 4, a recto, a izquierda, se cierra en cruce, 30 Ahí, completo por, por ahí, por esas rocas, por esas pedruscos, eso es bastante malo. Ahí, a Derecha 4, a derecha 3 uh, Muy buena, ahí la hemos tomado, segunda azul Uy, segunda a derecha azul, cinco, se Segunda encima, verde, perfecto, medio, vale Ahí vamos, ahí Cuidado, Recto, a derecha, en cruce, izquierda, a vale, fondo, se cierra 30 bastante gorda Mira, bueno, lo metemos por aquí A derecha 6, corta, ah. y derecha 3, se cierra, corta A izquierda, a fondo, sobre, salto, se estrella, 200, baches Vamos a el salto, ahí está el caldito Vale, está la tope Viva, izquierda, fondo, silla, al medio, a giro, 100 a izquierda 5, sigue al medio, sobre Gidos A derecha 3, sigue Vale, estamos con la tercera verde a Izquierda 3, corta, 80 Izquierda 3, abierta, sobre cima, contrateralte Contrateralte, ahí, perfecto, a ver Vale A derecha 2, izquierda cierra sin vale. corte Izquierda 3, sin corte vale. como habéis visto el detalle Ahora mismo tengo las luces rotas, eso me encanta, que aparezcan ahí esos detallitos de las luces rotas, eso es que es muy real, doble, este es muy muy real, chicos. La textura de los daños está cinco, seis, muy bien cinco, conseguida. o si es un juegazo que ya lo he probado y De verdad les probado a los, ¿no? Pero hacía. Perdón, no hacía bastante, bastantes corregir, años que no, que no probamos un juego tan realista no pues, acuerdo cuando cambiaron, cuando vimos este cambio cierra, sigue. Creo que es al 7, al WMC7 Que fue cuando hicieron el cambio y Así que ahora con este cambio Los jugabilidad más gráfico más gráfica más todo entonces no la play que ya de por sí tenía el a derecha, elador, cierra, tenía, a tenía 2, pues eso derecha, de detalles sigue, cinco, de, de daño así cinco, que imagináramos ahora ¿eh? Izquierda 4, pues, corte pequeño. En en el 2018, hace Cuidado, muchísimos años. La, la verdad donde se donde se esto, donde se nos acabado de esa otra, fue que fue donde pues eso, donde empezó todo, fue bueno, la verdad, Antes había un juego, eso sí, que se llamaba, que yo jugaba mucho, estaba también muy muy bien hecho, que se llamaba. Uber eh, Rally era muy bueno, me acuerdo que estaba acá en el Peyote entonces 206 y me hacía... Y ahí empecé, vamos, oh, me hacía muy muy buenas carreras, empecé muy bien a, pelu... a pilotarlo, lo que es a jugar a los juegos de rally y ahí empecé, recuerdo que empecé ahí en esa época y me encantó. Desde entonces los juegos de rally y ya pues seguir. Tuve un parón, eso sí que es verdad, no volví a jugar a ninguno, pero me gusta mucho estos tipos de juegos la verdad son muy buenos y bueno chicos ya hemos terminado san Nicolás ahora y ahora pues llega a la última la Power Stage la más dura de rally aunque la más dura ya ha sido la de 21 kilómetros el puma ya veis un mmm... ya subí este vídeo ya ha subido el otro que también es otra hora este va a ser menos de una hora yo creo espero me parece que sí y bueno ya veréis el puma que es la etapa mmm más exigente no de este rally con 21 kilómetros otra vez como en Montecarlo y totalmente diferente porque es toda de noche, ya lo veréis y seguramente os gustará cuando lo suba no, no subió el vídeo estamos a martes, ayer lo hice es decir, ayer estuve jugando, lo que pasa es que no lo pude hacer entero y hoy pues ya sí, hoy ya editaré todo y lo subiré como mañana o esta noche lo subiré, lo habré acumulado y bueno chicos pues continuamos y ya iremos al siguiente rally que es pues me parece que es Gales otra vez siguiente rally me he metido en, en esas rocas que no me venían nada bien creo que es Gales y luego eso es Cataluña España, pero bueno, ya ahora vemos que nos toca pero vamos, este rally de Chile es es nuevo, es el primero que hacemos y bueno, esa es una segunda temporada bastante... estamos viendo que es una temporada bastante emocionante Luego, la tercera creo que es ya el mundial, lo que es el mundial el WRC, y ya para nada estamos con este coche, subimos unos coches muy superiores, ya lo veréis y que corren bastante más y son... y tienen una... lo que es una... una dirección totalmente diferente y más algo más difícil de controlar que el que los de estos, que el WRC2. Ahí me he metido también sin querer me he ido un poco ahí Bueno, ahí ya volvemos Recuperamos Y bueno, esta etapa la verdad No es, no es una grava tan agresiva como la, como la otra Como la del Puma Que sí que Es grava... Bueno, en realidad es grava abrasiva, lo que pasa es que como nos llovió también en la tapa, se, lo poco se mezcló todo y tuvimos que desgastar más los neumáticos, claro eso es, pero yo creo que es una grava la verdad suave no, no creo que desgaste tanto el neumático, de hecho ya lo habéis visto hemos jugado la tapa y no se nos ha desgastado y bueno pues ahora llegaremos a la meta y estamos llegando a los últimos tramos ya al último tramo casi, quien diría, y ya pues vamos al otro, a la otra etapa que nos queda. Brazo salto ahí, ahora ya entramos en la última en el último instante ahí está, llegando a la meta, estamos llegando y lo vamos a quitar ya, vale, pues hemos hecho 4 horas con 9 minutos y 617 segundos, vale, pues ahí estamos vamos con acumulamos horas, tenemos 22 horas, 50 minutos y 628 segundos más 18 más 18 minutos de penalización del Puma, que es una pena se nos fue mucha penalización me parece fue creo la primera con una de estas y bueno pues continuamos con la post-stage de L espigado L espigado que son un poquito más 8 kilómetros con 10 La verdad es que son tramos muy largos, ¿vale? Son etapas de como veis tramos larguísimos y muy anchos. Es decir, el coche aquí entra perfectamente y no se te va. Al no ser que hayas cagas alguna locura de cómo hago yo, se te deslice y te vayas, pero son tramos muy muy anchos. En este juego son tramos muy anchos lo que hay. Vale, ahí vamos, seguimos con el de Chile. Y vamos pues con el último, la última etapa ya este, del país 30, derecha 3, 50. Derecha 4, corte a izquierda 4, media. A derecha 4, sin corte, sobre base. Y salta a izquierda 4, a derecha 4, sobre cima, freno. Para horquilla izquierda a derecha a fondo Entonces, ya, aquí un poco la grava ahora se deslice un poco más porque es como tierra como arena y suelta y sobre cima, hace que nos deslicemos más a derecha 6 sobre cima medias a tierra tenemos el salto y cima izquierda 6 larga. tenemos el salto genial y derecha a fondo sobre cima sigue al medio 80 Perfecto. Derecha 3, larga 50. Vale, 50, perfecto. Giramos ahí. Muy bien. Sacamos izquierda la primera verde. la a derecha 5, pases vale. larga se cierra 3. Vale, está en la de ahí, ¿eh? Vale. Sancho, como veis, es una carretera, una pista. Uh, uh, uh. No, no, no, no muy mal que y la piedra no izquierda no hay 6 mundo sobre más. Cima, derecha, chicos ya llevo una de penalización 6, de 21 segundos marches. ahí por hacer eso 6, corta, derecha, 5, sobre cima, 30 estoy por repetirla chicos no lo sé derecha 6 tierra, 3, larga cima no tilla, no medio, voy a porque marches. eso se me no se me queda ahí ah, porque estoy terminando el país y bueno eso bueno sí sí porque luego tuve problemas que no termine que no me quedo no me quedé en top y 30, tengo que quedarme en top 3, si 50. no no al campo es decir no puedo hacer una buena cacha vale derecha, pues hemos reiniciado no media. pasa nada lo mal que no hemos hecho Aterecha, mucho 4, y seguimos poco a poco base. digamos Quizás y no está sacando a sacarlo 4, verde todo derecha, otra vez 4, y ahora pues a concentrarse a Izquierda a derecha a fondo. A izquierda 4 sobrecima, cima 6 a salto. A derecha 6 sobrecima, cima media se cierra. Y cima izquierda, seis largas, a izquierda 6 larga se cierra. A Baches. Y derecha a fondo sobrecima, cima sigue al medio, 80 derecha 3 largas 50 vale, vale sacamos la primera vez otra media vez, perfecto cinco a derecha 5 paches a izquierda 6 sobre cima larga se tierra 3 estamos, vamos aquí con cuidado es. la pista está ancha, eso es, bastante ancha a izquierda 6 sobre ahora. cima a derecha a fondo Ahora sí lo hemos hecho genial. A izquierda 6, derecha 5, corta a izquierda seis, corta, derecha, cinco, sobre cima, 30, Vale, cambiamos de graba genial esta, está. como veis, pilla derecha, más. pilla medio 300, Todo para abajo, chicos. Cuidado, Fijaos que que izquierda a punto, 200. Fuente izquierda 2 abierta a derecha 2 corta sin corte. 30. Segunda izquierda verde cinco, tres, estrecha, abierta, larga. A derecha a fondo, gran salto. Y freno fuerte para recto a derecha en cruce a izquierda a fondo. Ay. Joder medio por donde no es bueno, y derecha 5, lo dejo lo dejo chicos a la izquierda 5 corta a derecha 3 de me a fondo a muy largas oh, no la otra vez vamos para adelante vamos a recuperarla esa sanción verdad e izquierda 5 50 salto y derecha 5 a izquierda 4 se estrecha a derecha a fondo Paches, 50 a izquierda, a fondo, muy larga, más bien Izquierda, 4 y derecha, a fondo, 100 Cuidado, freno fuerte para recto a izquierda, se estrecha en cruce Y recto a derecha, se estrecha e izquierda, 4 A derecha, 2 por puerta, 200 Derecha 5 larga por puerta, se cierra, 50 Freno fuerte para recto a izquierda en cruce, 50, pases Derecha 5 sigue, izquierda 5 corta Y derecha 4 arriba. A derecha 4 abierta, 30 Derecha 5 sobre cima a izquierda 4. Y base 30, izquierda 3. Y derecha 3 a izquierda a fondo, 300. Y derecha a fondo, cima, 80. Lado, izquierda 4, se cierra, corta, derecha 5, larga, bache para meta. Vale, ya estamos, chicos, últimos minutos. Último tramo. ¡Wow! Menos mal que ha sido chicos en el final. 9 minutos, vale, eso se. Se me llenará, qué pena. Y por donde no era. vale pues ahí estamos chicos ya hemos terminado con 4 horas 47 minutos y 517 segundos y penalización de por 9 chicos bueno la la hemos hemos acumulado como decía yo casi 27 minutos de penalizaciones 91 pero bueno y bueno pues nos ha... a ver qué tal vale estamos primero chicos en el rally de chile con 27 horas 38 minutos y 14 segundos luego Benito agarra segundo con 29 horas 25 minutos 55 segundos que Kenovic con 30 horas 10 minutos y 21 segundos y luego Lucas Piachek con 30 horas, 35 minutos y 24 minutos chicos. Y 24 segundos y nosotros ahí primeros por fin. Vemos a la pole con 90 puntos chicos, eso queríamos, menos mal. Y la constructor seguimos cuarto con 114 puntos. En las, const en las constructores pues tenemos que hacerlas entonces chicos, vale. Muy bien pues vamos ahí. Vale, 31... Nos han dado más 31.845 31, dólares y tenemos casi 60 dólares ya. Tenemos 2.580 de experiencia, subimos al nivel 23 de experiencia, luego 5, reputación de Citroën, en el momento cero. Está en neutral, luego menos 37 de estado del coche, ha sufrido un poquito, bastante, y moral por 3, así que muy bien ahí, conseguimos el objetivo, no hemos ganado ninguna penalización por reparaciones de rally, y bueno, pues nos dan 3.150 dólares más, ahora ya tenemos 62.000, de experiencia subimos a... De experiencia subimos a dos, 263 de experiencia, subimos a 20, al nivel 24 ya y ya está. Que pena, hemos fallado el de los el de los neumáticos duros, qué pena chicos. Nos abajo un poco la reputación, pues hay que hacer pruebas de de constructor, sí, sí. Vale motivado y las, las estadísticas de, de todos los miembros del equipo aumentan un 10, esas me la voy a poner también motivado pues hay que hacer pruebas de constructor chicos es súper importante y bueno yo creo que ya mmm, nos vamos a despedir ya nos despedimos hasta el viernes chicos ya hemos terminado este rally de Chile este emocionante rally y ya nos vemos pues en el de Gales me parece Ahora lo veremos. Y bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros, chicos. Vale, ahí estamos. Tenemos todo otra vez. El I D, Vamos a darle al I D. No está exhausto. Vale, ahora lo vemos. Vamos a coger autodiagnóstico. El fisioterapeuta. Fisioterapia, perdón Fisioterapeuta también se beneficia de las horas de descanso Cogemos ahí Reemplazo aumenta El tamaño de las reserva Sí, lo necesito, vale Vale, estaban en el Saustos Vas a coger a Janol Jaramillo otra vez Cogemos a Al al suizo otra vez Vamos a coger a Torinite otra vez aquí Cogemos a.. a ver quién está, si no voy a tener, voy a tener que coger uno. no pues post... no tenemos uff que me pongo yo, chicos, hostia, necesito hacer descansos, pero ya no puedo coger a nadie, no puedo coger ningún fisioterapia, qué pena, tío vale doctor financiero cogemos cogemos a Samas la Lorenz. optimización cogemos a Christian super este um, belga y bueno me falta fisioterapia que tengo ahora el brain Lynch pero está muy mal voy a quitar a uno de por aquí vale Estaría bien coger a uno Pero no tenemos Vale, chicos, pues voy a poner Las ventajas Motivado ahí, no puedo Vale, abajo, perdón Vale, ahí está Y es que si se terapia no podemos meter A ver si me deja meterle No se puede activar un miembro, no pues Necesito hacer descanso aquí, sí, hacemos descanso y nos vamos, perdón antes del Rally de Gales al Rally de Portugal vale, pues hacemos descanso ahí ah oh, bueno, tengo correos vas a ver los correos, vale, enhorabuena hemos mejorado, hemos cumplido hemos cumplido otra vez los objetivos y bueno, aquí tenemos otra vez pues el coche, lo que ha sufrido lo que más ha sufrido ha sido en la... Uh... En el motor, no, en la carrocería frenos 1920 dólares suspensión 960 dólares turbo 857 dólares motor 1958 dólares transmisión 1800 dólares dirección 857 dólares otra vez y carrocería 2400 dólares en total 9000 9.960 dólares Chicos, a pagar Vale, pues tenemos 62.000 Pagamos, ahí le damos Muy bien, pues nos hemos quedado 55.000 Vale, ahí está ah, Qué pena, ahí incompleto, chicos Ahí, vale, ahí está Ya está Ahora sí Estás auto, yo no sé si puedo pasar Creo que sí Vale, sí. A ver si ya ha descansado. Sí, ya está mejor. Ahora sí. Bueno, chicos, pues yo lo voy a dejar por aquí. Nosotros nos vemos el viernes, soy más gaming y nos vemos el viernes en el rally de Portugal. Así que hasta, hasta el viernes. Nos vemos. Nos vemos. ¡Chao!